Los mil te quiero, los mil te amo, todas tus sonrisas Que yo te quiero nunca me mereces, eso me decías Pero oh, oh, oh, todo fue mentira Que tú pensabas que era tu perro fiel, que trae que yo andaría Te equivoca la mira, tú estás fuera de mí sería de amar sin recibir amor Ahora es tarde ya no hay solución Todo fue una mentira Que tú pensabas que era un bobo yo me cansé de amar sin recibir amor Ahora es tarde ya no hay solución Todo fue Te equivocaste, no hay amor. Conmigo no. Te equivocaste, no hay amor. Conmigo no, no, no, no, no, Conmigo no, no, no, De la trinta no se juega Solita, sola Esperando que pasen las horas Conmigo no Solo tú te quedarás